Bueno, gracias. los Después de mucho esfuerzo, casi un año de preparación, me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Gonzalo y socio Ignacio, fundadores de Young Wild Hunters. Pero bueno, sabéis con los que he hablado aquí mucho, que siempre intento sacar esas pequeñas cosas que tiene pues, este maravilloso mundo, que es la caza. Con vosotros, la leyenda de la pluma. ¿Habían encontrado otros lugares para cantar? a este proyecto, el porqué, y unas preguntas que seguro que, que nos ayudan a entender el porqué de este proyecto. En tres áreas básicas, un área de investigación, un área de comunicación y un área de defensa jurídica. Hoy hay muchas tórtolas, pero no, realmente no teníamos datos, y quería más y porque a veces las palabras empezamos no a pensar que ese millón y medio son cazadores, a lo mejor hay otro millón que nunca nos va a entender. Españoles, pues seguramente somos un millón, un millón y medio a favor de la caza. Mucha gente es el observatorio cinegético que tenemos a miles ya de voluntarios en toda España. como me han dicho? que ha trabajado ellos? Me coordinaba a mí mismo por algo estamos encantados por todo. Todo eso que llevamos dos meses, años preparando. Desde tiempos ancestrales. Son responsables de nuestros recursos naturales. El de la caza y que ahora. En los proyectos que. ¿Qué tenemos ahora en la pista? ¿Por qué cazas? Vemos que hay un. Pues. que no, no hay una, una verdadera unión. Oye, unámonos, vamos a hacer ya las cosas como sabemos hacerlas. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Y apostar por un proyecto que al final es dar a conocer realmente la esencia y la verdad de la caza, la sostenibilidad. Y creo que no solo tenemos que contarlo a los cazadores, sino contarlo al público para que realmente entienda lo que es, que forma parte de algo natural y que sin los cazadores y sin la caza es imposible mantener y sostener la caza. Bueno, aquí en la sede de, de los Young Well Hunters. Hunters. La verdad que ha sido comparte conmigo un una, espectáculo. La verdad que un vídeo se lo han trabajado muy bien. Sí. Un detalle. El un del un mogollón de todo. sensaciones, bonito, emoción, no sé. Me ha encantado. La verdad es que viendo, viendo estas imágenes te transmite esa ganas de volver a cazar, a efectivamente, a de volver a campo y a luchar por esta afición que tenemos tan grande. Efectivamente. Creo que son unos fenómenos y que van a conseguir todo lo que se propongan y bueno Seguro. les ayudaremos en todo lo que podamos. Bueno, magnífico, ha sido, yo creo que hay una palabra que lo define que es magnífico. Eh, ha recogido todos esos momentos, todas esas sensaciones que tenemos los cazadores y, y realmente yo creo que no había otra manera mejor. Ha sido desde luego emotivo, constructivo, educacional y podría ponerle muchos adjetivos más, pero no son necesarios. Un trabajo magnífico de todo un equipo. Desde luego, gracias a cosas como estas, seguiremos cazando. Los vídeos la verdad es que son eh, espectaculares y nos podemos eh, hacer una idea de lo que puede ser este, eh, esa serial, ese serial en, en las cadenas de streaming. Y creo que eh, la caza necesita tener algo eh, de visibilidad eh, más allá de nuestro círculo, de nuestro pequeño gueto ¿no? y que, bueno, que gracias a, a jóvenes apasionados como los John Well Hunter y bueno, eh, eh, creo también desde mi punto personal eh, el apoyo de la fundación eh, es interesante. Eh, bueno, pues confiemos en que se revierta la situación y poder, seamos capaces o seáis capaces de transmitir un proyecto interesante y de lo que lo que es realmente la caza para el mundo en general. Pues bueno, Enrique, el evento me ha encantado pues y al final lo que busca es eh, eh, mostrar la caza a ojos de la sociedad, gente que no caza, que no entiende pues, lo que hacemos y yo creo que es lo que se necesita, eh, aprender a comunicar, aprender a dar información eh, de forma ética, de forma eh, coherente, de forma cuidada a gente que no caza y ese es el objetivo y yo creo que el evento es lo que busca, entonces por eso me, me parece una, una gran idea. Bueno, creo que ha sido un evento que está a la altura de todo lo que hace John Wild Hunters No dejan de sorprender y personalmente súper agradecido de su invitación y de la súper iniciativa que están llevando a cabo porque creo que hacen falta eh, acciones como esta para concienciar a la sociedad de lo importante que es la caza y de la labor que hacemos los que somos cazadores. Bueno, el evento ha sido sensacional, inmejorable. No sé cómo lo hacéis, pero os ha salido de 10. Y lo que es el proyecto lo veo genial. El tema es que todo el mundo apoyemos esto y que aportemos lo que podamos. Eh, hablando con mi hermano, sencillamente con que aportemos un solo euro cada cazador, tenéis de sobra para poder hacer este proyecto. Bueno, pues yo creo que el evento no cae duda de que ha sido un total éxito, ya no solo a nivel de gente, recepción, organización, las sensaciones que hemos tenido ahí dentro y luego, bueno, lo que nos han venido a contar, el proyecto que tiene entre manos, yo creo que es algo que ya había que hacer y que vamos a corregir el rumbo y que de aquí a unos años la perspectiva sobre la caza va a ser una diferente. Pues el proyecto lo veo, es un proyecto con mucho futuro, ojalá salga adelante, eh, creo que es muy importante para la caza para el relevo generacional y sobre todo por, por luchar por lo que lo que nos gusta y, y yo creo que entre todos eh, lo conseguiremos seguramente. Por fin, por fin lo hemos conseguido, por fin hemos conseguido unir todo el sector, que la industria de la caza no pare y tener un proyecto que va a atacar sobre todo pues, a, a esa gente que, que no conoce nuestro nuestro mundo que y, no... cómo, y cómo podemos ayudar y cómo podemos mostrar lo que la caza supone para nosotros. Es una super, super, super nueva, nueva idea, una idea que ...que va a revolucionar el, el sector... ...donde tenemos que estar las marcas más importantes... De, ...del sector apoyando... ...y ahí vamos a estar... ...empujando al equipo Young World well Hunters... ...a la Fundación Artemisan... ...y hacer que la rueda y la industria de la caza nunca pare. La verdad es que me parece una genialidad del proyecto... ...es algo que es absolutamente necesario... ...el mostrar a la sociedad... Eh, qué es realmente la caza... ...es un acierto... ...recogiendo las palabras que yo muchas veces digo... ...de Aldo Leupold... ...el primer gran conservacionista americano... Las leyes de la caza no las hacemos los cazadores, las hacen las mayorías. Y son esas mayorías a las que hay que convencer. Y creo que este proyecto y de, la mano, de vuestra mano, de la mano de Hugo Halter, va a ser el golpe certero para que la caza sea vista con los ojos que se merecen. Porque viniendo de gente tan joven, pues uno que ya es bastante mayor, no espera encontrarse con esta profundidad y, y cuando lo ve, pues realmente le sorprende. ...pienso que desde luego los que ya llevamos... ...pues unos cuantos años peleando en este sector... ...y a lo mejor estamos entre comillas viejos y cansados... ...y, y vemos muchas cosas irrealizables... Temos, ...tenemos que apoyar y dejar paso a la gente joven... ...que viene con ímpetu nuevo... ...con esa ilusión de la juventud... ...y que van a hacer grandísimas cosas... ...estoy absolutamente convencido. Aquí estamos con este pedazo de proyecto... Con esta iniciativa preciosa, ambiciosa, valiente de unos chavales jóvenes que son el futuro de nuestra caza y de nuestro campo, porque la caza y el campo siempre van unidas, seguro que les sale bien, no tengo ni ninguna duda porque les conozco a muchos de ellos y estoy muy convencido de que llegará a buen puerto y todos apoyaremos. Creo que el proyecto de John Gully Hunter es muy interesante. ...debemos de apostar todos en defensa de nuestra forma de vida... Nuestra, en, ...en el caso de nuestra empresa, de nuestra forma de trabajar... ...y bueno, creo que al final hay que felicitaros por, por la congregación de gente... Eh, ...esto ha sido un éxito, mucha gente, todo lleno... ...todo el mundo muy satisfecho, muy interesado en lo que estáis haciendo... ...y no queda otra que de verdad felicitaros y un éxito... ...contar con nuestro apoyo y nuestra colaboración... Que creo que esto es el principio de, un, de algo muy grande.